Seguimos con Malta, Gaia Gambucha, con Diamonds in the Sky, de Malta. Bueno, una canción que... vamos a escuchar el videoclip, la, porque el, ha cambiado bastante la canción desde que salió ganadora en su país en la final nacional, a lo que han presentado ahora, así que vamos allá con Malta. O sea, la base es muy buena este sonido. <muchas> <muchas> no, no El <empezó> eh. <risa> Me gusta el ritmo. Es que me recuerda como a Kate Ryan. Sí. ¿Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú? Me gusta la temática del videoclip mucho. Sí. La verdad es que está muy está mejorada. Muy, está muy chulo. Y, y para mí ha mejorado desde que salió. Y ya me gustó cuando, cuando salió ganadora de la final nacional, pero ahora ha mejorado mucho. Sí. Bueno, hasta aquí Malta. Como digo, a mí me gusta mucho sobre todo la base. Se me, se me quedó la, al principio y la verdad que me gusta mucho. Aunque sé que no a todo el mundo la tiene como favorita. Y, pero bueno, para mí, a mí me gusta. No sé, ¿qué te parece? A mí me ha gustado también, la verdad. El, la verdad que ella canta muy bien, muy dulce la voz. Sí, para, para la canción. Sí, para ser como el... sí, el tipo de canción que es, pero la verdad que el ritmo me ha gustado también mucho. La base la, de, la, esto de la canción era, me ha gustado. Era, me gustó. Bueno, pues hasta aquí, Malta. Vamos al siguiente país, en el siguiente vídeo.